La mejor forma para empezar con un nuevo motor de videojuegos es hacer justamente un videojuego Por eso vamos a crear un juego simple en Godot para inicializarse Lo primero que lamentablemente es requisito es tener algunos assets En este caso unas imágenes van a ser suficientes Por eso acá de fondo ven el diseño de ellos muy acelerado Son unos dibujos simples porque solo es para no usar cuadrados de colores En este tutorial no vamos a tocar ningún tema en profundidad Pero tampoco vamos a hacer ningún uso complejo de ninguna herramienta Vamos a dibujar también un personaje muy simple Y también unos movimientos para hacerlo caminar en un futuro tutorial Una vez que ya tenemos los assets listos Podemos empezar con el juego Voy a abrir Godot No tendría que hacer eso? Godot Y vamos a hacer clic en Proyecto Nuevo Vamos a ponerle Mauro Y la ruta voy a elegir el escritorio Para crear una carpeta rápido Voy a apretar este botón, crear una carpeta con el nombre del proyecto. Bien, ya estamos adentro. Voy a ir al escritorio. Y vemos que ya está la carpeta Mauro. Y voy a meter los assets que hicimos adentro. Ya los podemos ver en el sistema archivos. Y ahora vamos a crear una escena 2D. El nombre va a ser juego. Voy a reproducirla para ver que todo funcione la escena nunca se guardó, hay que guardarla y se ejecutó, pero si la ejecuto de nuevo no hay escena principal la vamos a elegir como principal bueno, ya podemos ejecutar el proyecto es un avance antes de hacer nada, quiero que vean algo si tiro los assets acá y los vemos en la pantalla se ven ahí muy chiquititos y también un poco borrosos Miren. eso es porque está hecho no está hecho para pixel art está hecho para imágenes con detalles y ese filtro queda bien para imágenes con detalles pero en este caso necesitamos precisión de pixel para arreglarlo vamos a seleccionar las dos imágenes todas las que tengamos Vamos a ir a la pestaña importar Y abajo hay una opción filtro Las activamos y ponemos reimportar Bueno, volvemos a la escena Y ahora ya los vemos bien Pero todavía se ven chiquititos Para solucionar eso vamos a ir a proyecto Ajustes del proyecto Y... Acá, Windows, podemos elegir el tamaño de la ventana. Para eso, descargué un archivo con los tamaños de video del YouTube. No es que importen su, los tamaños de video, pero es algo estándar que nunca va a cambiar. Por eso me gusta usarlos. Vamos a agarrar una resolución chiquitita como esta, 426x240. Y ahora sí estamos acorde a un juego pixel art. Ahora la ventana es chiquita. Eso también es un problema. Encima no la podemos agrandar porque nos pasa lo mismo que antes. Para eso en ajuste del proyecto. En la misma pestaña de Window, Bajamos. Y en mode ponemos 2D. En aspecto. Keep. Cerramos. Si ahora pruebo. Puedo agrandarla. Todo lo que quiera. Ahora sí se ve perfecta, pero no vamos a estar agrandando cada vez que probemos el proyecto Para eso tenemos la opción test width Donde podemos poner una resolución más grande Por ejemplo 854 x 480 Usamos otra de YouTube para tener la misma relación de aspecto Listo, ahora está mejor ya que estamos en los ajustes del proyecto, podemos ir a dos opciones arriba en Environment y cambiar el color de fondo, que está bastante feo. Creo que está mejor. Bueno, una vez hecho esto, vamos a borrar los dos nodos y vamos a empezar en serio. Lo primero que vamos a agregar es un Kinematic Body. Este va a funcionar como nuestro personaje. Por eso le vamos a agregar ahora sí el sprite de personaje. Eh, no está bueno que lo tiremos en cualquier lado. Pero lo tiro a propósito para verlo acomodarse cuando pulse este botón. Y está perfecto el medio. Otra cosa, que no queremos tres personajes a la vez. Por eso vamos a ir a Animation. Y en hframes, que serían fotogramas horizontales, vamos a poner 3, porque son 3. 3, 10, 4. Y ahora, recorriendo la variable frame, podemos ir fotograma por fotograma. Listo. Ahora faltaría una sola cosa para terminar con el Kinematic Body. Es más, nos está avisando. Necesita una colisión. Vamos a agregarla. Para apretar el botón más, estuve seleccionando al personaje. Así ahora se agrega directamente como un hijo de él. Pongo un nombre. Y acá a la derecha le creamos un nuevo shape. Podemos usar un rectángulo. Pero me gusta usar una cápsula. Para que no se pueda parar en los bordes del personaje. Y se caiga. Despacito. Bien El personaje ya está, después volvemos para mejorarlo Ahora vamos a agregar un tilemap Un mapa de mosaicos Ponemos nombre mosaicos Y a la derecha creamos un tileset Un conjunto de mosaicos Lo apretamos para editarlo Y acá abajo nos sale esta ventanita Es el editor de mosaicos De conjuntos de mosaicos Vamos a cargar nuestro mosaicos Y nos vamos a concentrar acá Para crear un, un mosaico Vamos a apretar el botón de acá Y lo podemos seleccionar ahora como queremos Pero lo mejor es activar esta opción La cuadrícula Que se ve enorme Para configurarla vamos acá Tenemos que tener seleccionado una Acá para que aparezca esta configuración y ponemos en el paso el tamaño de nuestras celdas. En este caso las dibujé de 16 por 16. Ahora las podemos seleccionar perfectamente. Creo la pared de ladrillo y agrego una nueva que es la piedra. Y a esa le agrego colisión cuadrada. Listo, tenemos el, la piedra y el ladrillo. La piedra va a funcionar como superficie para que separe el personaje, por eso le agrego la colisión. El ladrillo solo de fondo Para vo volver al editor Apretamos mosaicos y ya podemos dibujar Pero no está muy bien esto Es porque tenemos que venir acá a Cell Y también cambiar el tamaño a 16 por 16 O el tamaño que usen ustedes el Personaje me molesta que esté ahí Lo vamos a tirar más al medio Ahí me gusta más y ya podemos empezar a dibujar el mapa Con el botón izquierdo Tiramos mosaicos por ahí Con el botón derecho los eliminamos Si mantenemos apretado Shift Tanto para hacer el botón izquierdo como el derecho Dibujamos líneas rectas Y si mantenemos apretado control Shift Dibujamos rectángulos Vamos a dibujarlo rápido Bueno me faltó mucho el ladrillo. Puedo usar el bote para rellenar este espacio. Bote de pintura, no de bote. Pero vemos que el personaje desapareció. Eso es porque en Godot las cosas que están abajo significa que se van a dibujar después. Si queremos que se dibuje después el personaje, lo pasamos para abajo. Es poco intuitivo, pero hay que acostumbrarse. Ahora, si reproducimos el proyecto, vemos que está muy bonito ahí el personaje. Podríamos agregar una ventana borrando algunos pedazos, uh, pero sin el bote de pintura. Otra por acá y otra por acá. El mapa lo dibujé. Muy delimitado para ese propósito Pero no lo es Esto puede seguir Ahora vamos a empezar a mover al personaje Para eso le vamos Teniéndolo seleccionado a Añadir un script Las opciones por defecto están perfectas Ya se puso el nombre solo Porque le pusimos nombre Al nodo bueno, una vez hecho el script nos aparece el papelito acá Y lo podemos editar mm, La función ready se ejecuta una, la primera vez que se entra el nodo Estas son variables Y vamos a usar una La vamos a llamar velocidad Y va a ser un vector 2 Al comienzo va a valer 0 Esto se ejecuta una vez por fotograma, lo vamos a usar, pero le vamos a agregar al comienzo y un bajo physics, eso le corrige algunos problemas. Lo primero que vamos a hacer es usar la función clave de KinematicBody, que es move And slide Esta función mueve el personaje Como su nombre lo dice Lo que recibe como argumento Es un vector 2 Que le dice cuánto moverse Para la derecha lo vamos a mover 10 y para arriba 20 Perdón, para abajo Vamos a probarlo Efectivamente se está moviendo y cuando colisiona, se desliza. Por eso es un nombre. También, lo que vamos a hacer... Bueno, obviamente vamos a usar el vector velocidad. Para eso lo creamos. Y acá arriba lo vamos a afectar. Por ejemplo, velocidad más... Eh, otro vector 2... Que sea 80, 30 Se está moviendo muy, muy rápido Porque si prestamos atención Se está sumando el vector Una vez foto por fotograma Antes era un vector fijo que se le pasaba Pum. ahí lo vemos Quiero que vean una cosa acá Vamos a moverlo para la izquierda Un poco más lento ¿Vieron cómo cayó acá muy de golpe? Eso porque sigue acumulando velocidad Aunque esté trabado en la pared Para que se frene esa velocidad La vamos a volver a... Eh, vamos a usar el valor que retorne la función y ahora vuelve a caer más despacio Eso porque esto se está sumando fotograma por fotograma Y si nada lo corrige Se va a sumar infinitamente Bueno Ya que tenemos esto acá Con el simple hecho de Hacer esto cero Y esto un valor Como 15 Ya tenemos gravedad abajo le voy a, eh, voy a afectar el valor horizontal del vector, la coordenada X, la voy a poner en 5, no, menos 5. Vamos, vamos, fuerza, para que vean que funciona como gravedad. Listo. Ahora esto, es un movimiento horizontal Lo podemos aprovechar Como el movimiento del personaje Para eso, vamos a decirle que lo haga así Está la acción Apretada Ya que tenemos una lista de acciones Que vienen por defecto Que nosotros las podemos editar el proyecto, ajuste del proyecto, mapa de entradas Las podemos editar o crear las nuestras acá Izquierda, derecha Y le agregamos teclas Pero ahora no lo voy a hacer Voy a usar las que vienen por defecto Izquierda Si sí, esta acción pulsada, we left eh, A la velocidad del resto la hago igual a menos 150 Ahí está Vamos a hacerlo igual para la derecha Right No exactamente igual porque ahora en vez de más es En vez de menos es más Y listo Se mueve Pero cuando yo suelto No deja de moverse eso es porque nadie le dijo que haga eso. Por eso, acá, antes que nada, la velocidad la tenemos que hacer igual a cero. Entonces, repasando. Se si hace la velocidad cero. Si está apretada la acción derecha, se le hace 150. Y si está apretada a la izquierda, se le hace menos 150. Perdón Acá me faltó un punto X No rompí el código Ahora sí Listo Ya funciona como queríamos Y bueno para ir terminando Faltaría que el personaje salte Para eso vamos a hacer algo muy parecido también Si la acción si está la acción pulsada UI UP, o también lo podemos hacer con UI SELECT, que es la barra espaciadora. Ahora la horizon, vertical perdón, va a ser igual a menos 300. El salto tiene que ser más fuerte Y ahí tenemos Un salto Ya casi estamos, de no ser por qué puedo saltar en el aire Nadie le dijo que no lo haga Por lo tanto lo hace Para eso tenemos que agregar otra condición en este sí O meter un sí adentro Sí Is on floor. Que significa está en el suelo. No hay que olvidarse los paréntesis porque es una función. Si aprieto control clic, puedo leer sus, su documentación. Me dice que devuelve verdadero si está en el suelo. Todo lo que necesitamos. Pero hay un inconveniente. Si lo probamos, no salta. Y esto es porque eh, requiere de move and slide pero requiere que se pase su segundo parámetro, la normal del suelo. La normal de una superficie es un vector que apunta desde su cara principal hacia afuera. Por ejemplo, si tenemos una hoja, el, un vector saliendo de ella para arriba, o para abajo si la hoja está boca abajo, esa sería la normal de la hoja. La normal de la pared, o la normal del techo, por ejemplo, es una flecha para abajo. Entonces la normal del suelo es una flecha para arriba, un vector para arriba. Se lo vamos a pasar como segundo argumento. Vector 2, 1, 0, 1 sería, menos 1, sería un vector para arriba. Pero para no confundirnos con vectores, le podemos poner vector 2, punto. Una vez que ponemos punto, nos da varias opciones. Ahí podemos seleccionar up, arriba. Y ahora debería funcionar correcto. Anda, perfecto. Pero hicimos el mapa más grande de lo que es la pantalla. Por eso si queremos salir del mapa, tenemos que mover la cámara. Pero no se asusten, es muy fácil. Seleccionando el personaje, que es el que se mueve por todos lados, le vamos a agregar un hijo, llamado cámara 2 d siempre 2D, mientras trabajemos en 2D, no hay que usar cosas, 3D. Le ponemos nombre, y acá a la derecha, en el apartado Current, le vamos a poner On. Y un detalle importante, acá en Smoothing tenemos que habilitarlo. Para que sea suave, porque si no se ve muy tosco. Si ahora lo probamos, ahí está. Tenemos un juego perfecto. Pueden probar con esto o pueden descargar la versión que hice yo, probarla, cambiar el código, cambiar las cosas, ver qué pasa. Pero lo que yo les recomiendo es crear su propia versión. Hagan cosas y dejen en los comentarios que les parece el video.